Mai, ya me voy. Pero, pero. Tranquilo, solo serán dos días de nada. Pero, pero yo quiero ir contigo. Qué pesado. Que el hotel donde viajo no admiten perros. Pórtate bien y no rompas nada, ¿vale? Pero que no me quiero quedar solo, me aburriré. Tienes a Willy Res en la tele para entretener. ¿Y si por la noche tengo pesadillas? Enciende la luz. ¿Y, y si se quema la casa? Tira agua. ¿Y si se hunda la casa? Abre la ventana. Y si tengo que ir al baño, pues vas al baño. Ah, y, y si, y, y si, y si tengo hambre. Ah, te he dejado la nevera llena de chocolate. ¿Eh, ch chocolate? Uh, vale Vale, Trolli tranquilo, está todo bajo control. Diviértete en tu viaje. Adiós. Dos horas más tarde. <risa> no queda chocolate? No, no, no, no, no, no, no, no, me dejó la no, llena. ¿Que ¿Qué me ha no, todo? ¿En no, no, no, no, no, no, no, puede ser que no, no, ¿Si no, más que no queda chocolate. Trolino, Trolino, Tolino. Hola, me presento. Soy Mike Narrador y por si acaso aún no me conoces lo suficiente, voy a explicarte qué es lo que estás a punto de ver. Básicamente, Mike, o sea, sé yo, soy adicto al chocolate y cuando este recurso tan valioso me... Falla, Y oscuras. La primera fase, la fase de ansiedad. <risa> que, que me voy a morir de hambre. Segunda fase, fase de negociación. Otro li, no, sé que no ha sido el mejor perro, pero pero por favor, eh, haz de aparecer chocolate en la nevera como siempre. Y prometo que, que no volveré a cagarme la alfombra eh, eh, por, por tres días. Tercera fase, fase de agresividad. Pues si ¿sí no me das chocolate. Te lo arrebataré de tus manos frías y muertas. Cuarta fase. Fase de aceptación. A quien quiero engañar, voy a morir de hambre. Voy a morir. Y quinta fase. La fase de rebelión. Ya me he cansado de sufrir de pasar hambre. Se acabó. ¿Qué te pasa, trolino? ¿Te creías que aceptaría mi destino y que moriría como un perro? Bueno. Tardo temprano, me iré como un perro, porque soy un perro PERO NO hoy. Superaré este fin de semana Y me da igual lo que me digas Me da igual que me prohíbas subirme a la cama Me da igual que me prohíbas romper las muebles O escapar de casa Si hace falta lo haré Porque mi instinto animal me impide morir aquí Igual que me impide acercarme al fuego hmm. Y, y, y no soy tan tonto como crees, de hecho dicen que el perro se parece a su dueño Y si tú no estás listo Trolli, algo se me tiene que haber pegado, ¿no? Al fin y al cabo, hasta nos hemos acostado juntos alguna que otra noche Aunque okay, bueno, eso es otra historia A ver, eh, Si no he sido lo suficientemente observador, que nunca lo he sido Juraría que Trolli, antes de irse, siempre buscaba unas llaves que activaban estas luces Así que el reto sería encontrar la llave que enciende las luces Y ja, no hace falta ser un genio para saber que obviamente es esta llave O esta O esta O, o, o todas Trolli sabe que soy muy vago y que, y que nunca aceleraría todas las palancas eh, no se ha encendido nada, ¿verdad? No, no es tan fácil A ver chicos, hay que pensar como Trolino. ¿Dónde dejaría Trolino una llave? para asegurarse de que yo nunca lo tocaría tendría que ser un lugar al que yo nunca me acercaría por ejemplo la tarta de café o el agua el baño, en el baño, en el baño no hay ninguna duda en, en las duchas, en las duchas tiene que haber alguna llave, algún algún botón eh he encendido la ducha yo nunca me he duchado a ver, a ver, a ver, aquí, aquí, aquí mira, a ver. esto puede ser una llave si, esto puede ser una llave secreta de Trolli a Trolli le encanta el agua y yo lo odio Espera, a ver. Eh, sí, sí, sí. Vale, ya, ya lo habéis visto, chavales. Estamos una lucecita más cerca de abrir la puerta al chocolate. Eh, ¡Ah! Y hablando de sitios donde yo nunca me acercaría. Nunca me acercaría al agua, pero tampoco al fuego, porque mi instinto me hace alejarme. Y estoy seguro de que aquí, aquí, por aquí tiene que haber otra llave. A ver. ¡Ahí, ahí han apretado un botón! ¡Sí, sí! Vale, perfecto. Hemos encontrado dos llaves, nos quedan tres. Y, y estoy completamente seguro. De que esta es una de las llaves que nos faltan A ver, conociendo a Trolino, Seguro que el patrón de desbloqueo Es una T Una T de, de te quiero Mike A ver No Qué Raro la del móvil si sí es una te de te quiero, Mike. Eh, a ver, ¿dónde más puede haber ocultado? Mira, aquí tenemos otra cosa que parece otra contraseña. Esto me pasa por no prestar atención. Si mirase más allá de la tele y el chocolate, seguro que sabría salir de aquí. Eh, esta es una pista. Trolino es demasiado vinagre, no le gustan los colores vivos. Trolino la debería de colocar para algo de la puerta. Y hablando de puertas, aquí en el armario de Trolli, seguro que si entro a su. Uh, aquí hay un botón, ¿no? Ahí está, ahí está. Eh, se ha roto el sofá. A ver No, no se ha abierto ¿Tendrá que ver con el sofá? Espera, espera, creo que en el sofá había algo A ver, a ver, a ver Entramos al closet Salimos del closet Porque hemos cambiado Ahora somos perros listos y ahí hay otro Le he dado algo, ¿no? Le he dado un botón Sí, sí, sí Estoy cada vez más cerca Solo me quedan dos códigos El código de desbloqueo de la puerta Y, y este código que también es un poquito extraño eh, Necesitamos más pistas, a ver eh, Tal vez las flores Aquí en la maceta hay algún código Aquí, este botón ¿Qué, qué es esto? Y, y yo quería códigos que me han hackeado la casa ¿Qué es esto? Resetear, ah, que me he metido en el ordenador ¿Qué cago aquí Verde, verde, verde ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Este juego no me gusta, me voy Se acabó eh, Vale, tenemos Dos códigos, el ordenador de casa. Eh, a lo mejor aquí en las librerías hay alguna cosa. A ver, esta... Eh, aquí hay un hueco, aquí hay un hueco. Aquí hay gato encerrado, aquí hay enterrado encerrado. Colores primarios. Colores primarios. ¡Ah! Los colores primarios. Obviamente mi color, que es el amarillo, el de Trolino, que es el rojo, y el que está entre medias, el azul. Venga, venga, venga, venga, espera, ¿dónde están? Las dos esquinas, ¿vale? El rojo que está en otra esquina Y arriba, y el de en medio Venga, lo tenemos, chicos, lo tenemos Esta va a ser la, la otra contraseña A ver, entonces, hemos dicho que, a ver, lo pongo todo Reseteado, los dos amarillos Los rojos que estaban aquí, y El azul, ¡sí! ¡Se ha activado! ¿Eh? ¿Eh? Pero, pero si ha suena algo Suena aquí, ¿No? No, no fastidies que lo que he desbloqueado se encuentra en una puerta que está bloqueada, tío, así no avanzamos Y este, este cofre también está bloqueado Venga, anda, pero, pero, pero me cago en ti, trolino. ¿qué quieres? ¿Matarme de hambre? Seguro que aquí hay chocolate Y, y esto no sirve para nada, entonces está perdido ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que se han retirado las librerías, este cofre! ¿Aquí habla chocolate? No Fuse Se puede poner en piedra llena de caca ¿Y para qué quiero yo un fusible? ¿Para qué quiero yo esto? Ni siquiera he visto piedra llena de caca, yo donde cago es en las alfombras A ver si nos está escapando algo, hay algo que no estamos viendo Y es, pues posiblemente porque después de tomar tanto chocolate, no veo nada El desagüe no se puede entrar, ¿no? El desagüe, ¿Eh? aquí detrás de la toalla hay algo Hay que empezar a, a pensar, eh, sabes, de forma paranoica O sea, puede haber algo en cualquier sitio en esta casa Detrás de los cuadros, mira, mira, mía! entre la librería ¡Ay! ¡La llave! ¡La llave! ¡La llave del cofre! ¡La llave del cofre! ¡Oh! Unas tijeras que pueden romper, pueden romper la alfombra en la que me cagué ayer A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué escondes por aquí, trolino Uh, otro cofre Y... Otro... Otro fu... Esto ya lo tengo, Trolli ¿Para qué quiero yo los fusibles? ¡Habieras comprado chocolate! Hay que estar atentos En algún sitio de esta casa Tiene que haber... Eh, una piedra llena de caca eh, Estos botones ya hemos tirado la cadena 20 veces En los desagües no hay nada aquí arriba tampoco llegó la hora chicos hay que atravesar el cuadro ¡Au! no no puedo atravesar el cuadro es lo típico de las películas que siempre se puede atravesar los cuadros ¡Eh, eh, eh! ¿Esta, esta piedra es piedra cacosa anda Así que era esto que no había que ponerlos en piedras llena de caca. Hay que ponerlos en piedra cincelada de esta. O sea, que no nos basta con buscar llaves. Tenemos que buscar fusibles. Empiezo a perder la esperanza. Necesito fusibles. A ver, a lo mejor hay un cuadro. ¿Puedo sacar esto de aquí? No, no. Eh, y este reloj tampoco. Supongo que apuntar a una hora terminada no ayudará en nada, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Necesito abrir esta trampilla. Esta trampilla seguro que es La continuación Aquí puedo subirme eh, no habrá, no habrá algún disco Aquí Algún disco diamantito puesto No, no, no Aquí tampoco hay nada Madre mía, estoy dejando la casa patas arriba Y no encuentro nada No Aquí no hay nada Aquí habrá algo A ver, hay que mirar muy bien eh, eh, eh, eh lo sabía. Si es que tenía que haber venido aquí desde el principio, y no siempre esconde las cosas donde hay agua. O sea, que ahí no voy. Eso es un botón. Estoy segurísimo. Ahí está. Ahí está. Vamos, Mike. Tú puedes. ¡Oh! No sé qué he hecho, peor le dado. No sé qué he hecho, pero le da dado. el botón. Lea el botón. He tenido que abrir algo. He tenido que hacer algo. ¡Sí! Sí, sí, sí. Solo queda una llave. Y obviamente, la llave que nos queda. estará aquí. Todo tiene que tener relación. Este código, los fusibles, el ordenador. No he mirado debajo de la cama, ¿no? Debajo de la cama Timba, siempre que mira debajo de la cama encuentra una... No, aquí hay algo, aquí hay algo. Trolino debió esconderlo mientras dormía. ¿Qué ha pasado? Se ha activado algo, se ha activado algo. No habrá sido la última llave, ¿no? Sí, que ya está, que ni fusibles ni leches, que nos lo hemos pasado, que nos lo... He... No. No. Te estarás riendo desde las cámaras de vigilancia, Trolli, ¿eh? Todo esto era una mentira para darme esperanza Tú sabías que esto no había nada Que me iba a poner a encender las luces como un tonto Como un tonto con un interruptor No, no, no, no, a ver, algo ha tenido que pasar Algo ha tenido que pasar, porque cuando le he dado Yo he oído una puerta abrirse clarísimamente Una puerta de, de hierro o algo Puede haber sido... Espera, ¿será que...? No. No. Se ha desbloqueado estas puertas de hierro que me impidían pasar a través del cuadro Sabía, sabía que este cuadro no podía estar aquí por nada Y aquí hay... Direcciones... ¿Qué es esto? Eh... Opósites... track. <risa> A ver, a mí me atraen mucho los supositorios Pero no creo que a solucionar el hambre sea meterse uno Por el culo <risa> ¡Ah, no! ¡Quita, quita, quita, quita, quita! No he dicho nada Opósites, opuestos, no supositorios Opuestos se atraen ¿Y qué cosas opuestas se atraen? Muy fácil Mike y Trolli Como el vinagre y el diamantito Y no como Mike y Mayo Que se repelen como si fuesen eh, imanes Porque los imanes, si son iguales Se repelen y si son... Opuestos se atraen como las cargas magnéticas de una brújula. Y. ¡chan-chan! Eh, ¡Lo hemos lo hemos conseguido! ¡Gracias, Mayo! ¡Gracias, Tony! ¡Gracias, supositorios! Porque tengo ahora una suposición dentro de mi eh, cabeza, cabeza, cabeza, no penséis mal. A ver, esto en coordenadas de una brújula. Y ahí tenemos direcciones que podrían ser las de una brújula. Entonces tenemos noroeste, suroeste. Este Norte Suroeste Y oeste Me voy a dar muchos viajes porque no me voy a acordar de ninguno Bueno, eh, de hecho A ver, el primer viaje es este eh, Este de hecho, porque es el este Jaja, ja. el este es la derecha Así que lo ponemos mirando a la derecha Sí, lo sé, lo sé, esto va para largo Pero es que soy muy cortito Mi memoria a largo plazo no funciona bien Noroeste Noroeste, o sea, hay que poner este me anda a noroeste Que es el norte, es Arriba Sí, y este a la derecha Vale, noroeste, ahí lo tenemos Para muchos sé que esto será tedioso porque no entenderéis qué estoy haciendo suro Oeste, pero básicamente ahí hay un cartel que me dice a dónde tengo que apuntar la flecha El sur es abajo, el oeste está a la izquierda, pues suroeste es abajo a la izquierda Vale, eh, siguiente, este ya lo hemos puesto El norte, vale, que es hacia arriba Pues ponemos este mirando hacia arriba Y ya solo nos quedan dos, voy a intentar aprenderlos de memoria A ver, que serían el oeste y el sur oeste Venga, pues el oeste está... Hacia la izquierda Y el suroeste es abajo a la derecha No, suroeste es abajo a la izquierda Ya lo he hecho mal Noreste, suroeste, suroeste, oeste ¿Qué pasa aquí? Si esto está bien ¿Mi inteligencia no ha podido fallar? ¿Se ha tenido que abrir algo, no? No, esto tampoco Esto tampoco, tampoco me han dado ningún fusible ¿Qué está pasando aquí? ver, a ver, a ver, a ver Me está liando mucho esto Opositos attract. atraen Opos opuestos. opuestos Opuestos Opuestos Hay que ponerlo al contrario que esto No fastidies Y yo rayándome la cabeza Esto se atrae con lo contrario esto se atrae con lo contrario. Esto se atrae con lo contrario. Esto se atrae con lo contrario que sea a la izquierda. Esto se atrae con lo contrario que sería abajo. Y esto se atrae con lo contrario que sería arriba a la derecha. ¡Sí! ¡Sí! No sé qué he dicho, pero ha sonado algo. Ha sonado algo, chicos. ¿Se habrá abierto esta puerta? ¿Se habrá abierto esta puerta? Sí, sí, sí. Y aquí va a haber otro fusible. ¡Otro fusible! ¡No otro fusible! Nunca en mi vida había estado tan contento de una maldita antorcha de Reston Y eso que era antorcha de Reston me tiene frito. Y el fusible abre. ¡No! No me abre nada. Para abrir esto, para abrir esto, tengo que hackear el sistema. Y para hackear el sistema, tengo que saber qué diablos hacen todos estos códigos. Si no tengo ni idea de qué hacen estos códigos. Me voy a tener que poder hacer matemáticas random. En plan, 1 más 2 menos 3 eh, más 3 por 8. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Si es que no sé qué tengo que hacer aquí. Me lo invento. O sea, aquí hay un 1. Pues pongo un 1. Aquí hay un 7. Pues pongo... Eh, Amigo, amigo, va a ser sumar. A ver, a ver, a ver, a ver. 1 más 2 es 3. Más 3 es 6. Más 3 es 9. Más 8... Ya no lo sé porque no tengo dedos para contar. <ríe> Son 17, ¿no? Sí. Entonces pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y no me cabe más. ¡Eh bien, no me caben más Estúpidas matemáticas oh, Me cago en todo ¿Por qué los perros no sabemos de informática? Oh, si no puedo hacerlo con inteligencia Lo haré por las malas, Trolli. ¿Qué? ¿Te crees que puedes detenerme Porque los perros no saben usar el ordenador? Pues me da igual, porque me lo cargo Ahora mismo voy a cargarme en tu alfombra favorita Me voy a quedar en la alfombra, Trolli! Nunca... no no no no no no no no no no no no no será esto no 2 1 3 1 2 3 2 2 1 1 3 como pero como coincida como coincida como coincida ¡Truly, es un genio 1 aquí me suena aquí van dos aquí me suena que van 3 aquí me suena aquí van dos aquí me suena que me lo estoy inventando Aquí me suena que me lo sigo inventando un poquito así. Y, y venga, creo que ya es momento de darse la vuelta. Ni siquiera sé si cuadra. Espera, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Dos, uno, tres. Un, dos, tres. Dos, dos. Uno, uno, tres. Vale, vale, vale, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. No, no lo tenemos, no lo tenemos, no lo tenemos. A ver, que si esto no funciona, ya no sé qué hacer. Uno, dos, tres, eso es fácil. Dos, dos. 1, 1, 3 Vale, vale, vale, vale Venga, ahora sí lo tenemos <risa> Por favor, que funcione Si no es esto, ya no sé qué hacer, eh Si no es esto, ya no sé qué hacer A ver, relleno todo Porque todo tiene así ahorro tiempo Entonces aquí hay una escalera Porque hay 1, 2 Aquí tiene que haber 3 Aquí hay 2 seguidos que tienen 2 Aquí hay 2 seguidos que tienen 1 Y aquí hay 1, 2 y 3 Y si todo ha salido bien El sistema ¿Por qué? Aquí falta 1 tiene que estar hackeado. ¿Qué me han dado? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡No lo leo! ¡Frase célebre random de internet! El tiempo siempre apunta abajo. El tiempo siempre apunta. ¡Oh! Eso sí que sé qué es. Eso sí que sé qué es. Los relojes. Los relojes que yo dije. ¡Oh! ¿No será que hay que mover los relojes? Y Es que de hecho tiene todo el sentido. O sea, porque ¿para qué iba a tener trolino tantos relojes? Con uno vale. De hecho, me tiene a mí que por las noches duermo y por el día como. Esto ya está. ¿Qué ha pasado? Ha tenido que cambiar algo Esta puerta se ha abierto Ya ¿No se había abierto antes ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Chocolate! ¡Choco! Ah, bueno, igual me sirve ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pusibles! ¡Pusibles! ¡Posibles! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Ja, <risa> ¡La ja! ja siento, Trollino! ¡Pero este perrito ya no es tuyo! ¡Ja, <risa> me voy! ¡Soy libre! Mike ¿Trolli? ¿Pero qué haces en la calle? Menos mal que justo he llegado ¿Qué? ¿Ya es lunes?